Mira estos ¡Chavales! ¡Pandemia! Hostia, le he pegado un tiro en la pierna, qué guapo Aquí estamos Vamos a cambiarnos de ropa, que estamos de Nigans. Y hoy no va de Nigans, la cosa Hoy no va de Negan dan, dan, dan, dan. Servicios a la comunidad Tan, tan, tan Policía de los Santos Circule, queda la playa cerrada Vamos señorita, levanten el chochito Y para casa, vamos, vamos, vamos Guapa, vamos, guapa, vamos, para casa, para casa Para casa Vaya, sí. no, no de noche, ¿no? El parque tendría que estar cerrado sí. Sin embargo, un turista infringe las normas de seguridad. ¡Señora! Por aquí no puede ir por el parque medio... ¡Joder! Señora, me sabe fatal, pero las normas son las normas. ¡Toma, lo ¡Qué guapa la patada! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí, PCR! Gracias, señora. ¡Madre del amor hermoso! Pero vamos a ver, señoras y señores. Vamos a informar a esta gente del tema del coronavirus porque parece mentira y no se dan cuenta, ¿eh? Chavales, se acabó la fiesta Venga, pa' casa Dejen las bebidas Venga, se acabó Pa' casa Ni idiota ni pollas Pa' casa, hombre Que está el coronavirus muy serio Ni madre mía ni nada Venga, tú, chulito, pa' casa Se acabó la fiesta Y usted, por más que se tire delante de la ambulancia No pienso atenderlo ¿Me explico? Oiga, usted, dónde viene? De Alemania ¿De Alemania? Y no le han hecho una PCR Bájese, ahora mismo le vamos a hacer una PCR Hombre, de Alemania viene Hombre, pues para estar así moreno no creo yo que venga a Alemania Vamos a ver el otro camino ¡Eh, eh, eh, eh, eh, eh! Y usted, caballero, la PCR ¡Vamos, bájese el coche que le voy a hacer la PCR! Que no se tira al suelo, que no es para tanto Es un palito en la red. <risa> Buenas tardes, caballeros ¿De qué se trata esta fiesta? ¿De qué se trata? ¿Eh? Estamos en un cumpleaños, en un bautizo, en una boda ¿De qué se trata? Vamos a ver si hacemos el favor de dispersarnos Venga, hay mascarilla ¿Qué pa pasa? ¿Quieres una PCR tú? No me hagas correr Que no tengo las mínimas ganas de correr, ¿eh? Mira este, sin mascarilla ¡Que te la ponga la mascarilla, demonios! Mira este, camisita, camisita Pero sin mascarilla, ¿eh? Señoras Si van juntas Distancia de un metro y medio sí. Y mascarilla las dos Usted también, ¿eh? Usted también con mascarillas Carajo, la puta Esto, carajo. Qué guapo ese portal Mira estos Que se van de vacaciones Se van a la segunda residencia Sí, hombre Vamos a ver Aquí estamos todos Uy, qué da lío Aquí estamos todos Con el COVID Que nadie se va Sale para ir al cine Ni para ir a comer Uy. Ni para ir a hacer cosas Ni nada Y esta peña que si se van a segunda residencias Sí, hombre. ¿Y qué más? Ven aquí anda. Si te va a segunda residencia, vamos, ni borracho. ¿Me ha entendido? <ríe> uh -huh. ¡Fuego! ¡Fire! ¡Fire! ¡Eh! ¡Sí, ¡La estoy viendo! ¿Qué hace con esto? ¿Cómo me lo ha guardado la linterna guapo? Estoy viendo allí, al otro lado. Vamos a hacer un 416. ¡Tun, tun, tun, tun, tun! Operación, rescate. ¡Tun, tun, tun, tun! Señora, el parque está cerrado. El parque está cerrado, señora. No se puede entrar al parque. Dios mío. Todas las leyes han de ser cumplidas en mi parque. ¡Tun, tun, tun, tun! Suerte que estoy yo, ¿eh? Para informar del COVID a la gente de. La... Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, ¿Pero aquí que. coño pasa? Tira, circule, circule, circule Vamos, vamos, vamos, circule, circule Venga, venga, circule, vamos Circule, usted también, circule, vamos Se acabó la fiesta, se acabó el botellón, ¿eh, chavales? Venga, se acabó el botellón, vamos, vamos Mira está Toma, toma Toma para que estés en la calle con cuarentena Venga, confinamiento, toque de queda ¡Corre que hay un loco pegando! ¡Corre! ¡Corre que hay un loco con una porra! ¡Corre! ¡Cuarentena! ¡El COVID apaga de nuevo! ¡What the hell now, señora! ¡Mascarilla! Incredible now Mascarilla a todo el mundo Y los del coche Mascarilla también Todos mascarilla Todos mascarilla 424 Ep, reunión ilegal Señora, ¿qué es lo que pasa aquí? No, que es el cumpleaños de la Martina Ni el cumpleaños de la Martina Ni la hostia, mascarilla Mascarilla a todo el mundo aquí Mascarilla Mascarilla Que luego hay brotes Por una puta fiesta Coño, Dios, qué puta. Mira cómo está la playa, por Dios. Mira cómo está la playa con el tema del coronavirus. Mira cómo está la playa. Sí, ya lo hemos hecho, lo del cayo perico. Lo hicimos hace tiempo. Señora, mascarilla. Venga, la playa está clausurada. Me he cansado. Fiesta, el cachitas. Tú, tira por ahí. Venga. Otro sin camiseta. Más vale que la camiseta que no llevas te la hayas usado Para hacerte una mascarilla, venga ¿Y tú que no me escuchas, para casa Venga, que está cerrada la playa, tío Para ti también, eh Sí, sí, oh. tampoco se puede hacer surf Cerrado, porque me salen a mí los huevos Que esto ya está bien, hombre Vosotros qué, correr, eh Más vale que corráis porque me cago en Dios y María Santísima Tú que no me escuchas Tira, hombre, que está cerrada la playa, tú, gafillas Cabrón Ninja no ¡Agente de policía! Me vengo a comer todos los bonus que tenga. A ver, los papeles de la tienda esta. ¿Qué hace usted vendiendo pornografía. ¿Eh? ¿Qué tienes por ahí abajo? A ver, sácame lo que tengas por ahí abajo. Que me saque lo de ahí abajo, que sé que tú tienes cosas. Y ahora mismo te voy a decir una cosa: Tú eres una persona de riesgo, tienes que vacunarte. ¡Vacúnate, tío! ¡Vacúnate! Ahí, ahí. Te hemos dado las dos dosis. Y de paso te digo una cosa, me pienso llevar la pasta, o sea. ¡Circule! ¡Paso, paso! ¡Wow! ¡Dos ruedas loco! Paso, paso. Se te va a caer el móvil, tío. Si lo coges así. Mira esto! ¿Qué? ¿Aquí es fiesta? ¿Qué dice el otro? Que, que está quedando para una fiesta de tres días ¡Madre mía! Chavales, sabéis lo que está pasando aquí, ¿no? Ni metro y medio de distancia ¿Dónde está tu mascarilla, campeón? ¿Y tu mascarilla? A mí no me explique historia Si no tienes mascarilla, multa Eso, 15 dólares de multa Madre mía Y los otros dos ya se han pirado Porque saben lo que les toca Eminem ¿Qué pasa con estos tíos aquí? ¡Caminar, hombre! ¡Mascarilla! Estos. ¡Venga, señores! ¡Venga, señores! ¡Vamos, largo! ¡A lavarse las manos! ¡Tengo coronavirus en las manos! ¡Toma! ¡Joder! Ya está la policía dando por el culo me han llamado a esta empresa Oiga usted ¿Dónde va aquí sin mascarilla? El primero Mira Nada más llegar a la empresa Ya los estamos viendo Venga li. El primero que se da la fuga ¿Qué no te... mira estos jóvenes Mira estos jóvenes Chavales Que no se puede estar Con el COVID aquí Cago en Dios Que no se puede estar Que el COVID no es broma Carajo Que te ponga la mascarilla Tú bonito Tanta Gorrito Tanta bufandita Ponte la mascarilla ¿Qué? Quita el medio, no mires tanto mi coche Caballeros Están infringiendo ustedes varias normas Metro y medio de distancia en el trabajo Metro y medio Ahora sí cumplen las normas Yo me puedo ir contento Vamos a ver Estos chavales, ¿qué pasa aquí con estos chavales? No están manteniendo la distancia de seguridad Se están pasando el cigarro de uno al otro Hola, buenas tardes caballeros Discúlpeme, soy de seguro ser Están ustedes infringiendo varias normas de, sobre el COVID-19 Oiga, puede dejar ustedes fumar Que eso está ustedes peliendo más gases A una distancia mayor Y aumenta el contagio de. Oiga Aquí no me escucha nadie ¿eh? Me voy a hacer respetar Escúchame, que me respete Ven aquí, que me respete Cabrón Ven aquí te vamos a enseñar a cuidar el COVID Hombre, a respetar a la gente Y tú, a tu casa Cuarentena, coño, cuarentena Mira ese cómo aprendió Tira por ahí la cuarentena que te, te, te, te, te. No sé con qué te doy Vámonos de aquí Patria. A casa, pandemia Mascarilla, distancia de seguridad a Lavarse las manos y mucho jabón la moto de policía que tengo ahora. Soy policía. ¡Circule! ¡Vamos! ¡Ahora soy un policía auténtico! ¡Circule! ¡Circule! ¡Vamos, vamos! vamos ¡Circule! ¡Coronavirus! ¡Hombre! Largo, ¡Largo, largo! ¡Ey, ey! ¡Esto está cerrado! Esto está cerrado, venga, circulen, circulen, circulen, circulen. Ni coger la tabla de sur ni nada, venga, circule señora, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Mira esto, vamos para casa ya. Mira este, que recojan las mierdas y se larguen ya. ¡Ah! Mira el grupito este, toma, strike. Cabrones, pa' casa, que hay pandemia Mira este aquí De parrandeo Give me to me what to say Give me to me what to say En su cervecita aquí Que bien que vives, tío No sé qué haces nunca un muñeco ¿Qué coño, que espabiles Torombolo todo el día aquí perreando y haciendo el vago Hombre, a trabajar, cabrón. ¿Estás muerto o no estás muerto? Dame el dinero, hombre. Mira el dinero. Bueno, ahora sí que estamos listos, más que listos. Mascarilla y ambulancia. ¡Mira, mira, mira, mira, mira! Chavales, chavales, chavales, chavales, chavales, chavales, chavales. ¿Qué os han dicho en el telediario? Que os han dicho en todos lados? Mira, mira cómo saben los hijos de puta. Mira cómo saben. Como saben. Pa' casa todos, pa' casa, pa' casa, pa' casa, pa' casa, hombre. Venga, venga, venga, venga, venga, venga. Circule. Baja la ventanilla. Hombre, compañero, ¿qué pasa? Está el compañero aquí también echando un cable. ¡Baja la ventanilla! Mira estos chavales Chavales Modernos Os habéis vacunado del COVID Os habéis vacunado del COVID Ven que te vacuno Estírate en el suelo Estírate en el suelo que te doy la primera dosis Quédate quieto, quédate quieto Quédate quieto Ahí, la primera dosis Y la segunda de regalo No tiene gel hidroalcohólico Todas las cosas por aquí tiradas. Todo roto. ¿Eh? Todo roto. Esta tienda es una mierda. Largo de aquí. La Rodríguez. Esta tienda es una mierda. Vamos a ver este caballero. Alto, alto, alto, alto, caballero. Estamos haciendo pruebas PCR a la ciudadanía. Bájese del vehículo, por favor. Que se baje del vehículo, digo. PCR. Es obligatoria para los ciudadanos. Todos los ciudadanos. Híjole. Híjole. Algo positivo, ¿eh? ¿Usted qué, caballero? ¿También quiere que le hagamos una PCR? Venga, por favor, bájese del vehículo. Es un momento, es un palito en la nariz. Es un palito en la nariz. Así en la. Uy, va, se me ha ido el palo. Así, en la nariz. Este, este le vamos a informar del coronavirus, pero ya. Uy, no con esto, no con esto. Caballero, caballero, buenas tardes. ¿Dónde está su mascarilla? ¿Y su mascarilla, caballero? Le estoy hablando a usted, caballero. Caballero. ¿Su mascarilla? No, no, no, no, no, no, no, Usted no se va a ningún lado. Venga ahí. PCR, el caballero. PCR. Ha dado positivo. Vacuna, primera dosis. Dale la primera dosis. Ahí estamos. Hemos vacunado. Joder. ¿Qué me siento cuando hago el bien? Vamos a la playa está cerrada, hombre. Y además es enero. Estamos en enero. Coño, que hace un frío que pela. Me cago en La mira esta, mira esta. Venga, espabilá, venga, que ha cerrado la playa, venga, circule, venga, y este... Y este, ¿qué?, tonto, tonto, venga, va, para dónde, para dónde, para tu casa. Venga, para casa tú también. Que estamos con toda la policía aquí cerrando esto, mira la policía que ha venido. Venga, muy bien, la gente, eh, usted también colabore. Venga, venga, venga, no, señora, no va a haber el mar hoy. Venga, para casa, para casa, para casa, para si... casa... Pero aquí hemos visto dos chavales que no están cumpliendo las normas. Buenas tardes, caballeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Fumando, ¿eh? Sin respetar la distancia de seguridad, menos de un metro y medio. Esto, esto es todo estupendo, ¿eh? ¿Te parece esto es normal? ¡Oiga, oiga, estoy hablando con usted! ¡Che! ¿Tú se cree que esto se, que se acaba aquí? Mira. ¿Se cree que se acaba aquí? No, ya me voy para casa. ¿Te vas para casa, toda, hombre Te vas para casa. Te tendrías que haber ido antes. Esto está muy igual. Hay que quiere diciéndolo todo a la gente? ¿Esto es una empresa? ¿Qué quieres, eh? ¿Qué me está usted vacilando, caballero? ¿Soy policía? Oigo. Resistencia urgente de la ley 424, 28 Y un 3-16 Todos juntos ahí ¡Ah! que me hacía, Ya está la policía aquí Venga, vamos Ahora sí Ahora sí Vamos, policía Ayúdame Vamos a despejar las calles Venga, todos largo Fuera, largo, largo La playa está cerrada Tiene la policía conmigo para cerrarla, eh Correr, correr Con os van a multar La policía os multa Mira, viene la policía, eh Viene la policía Mira, mira, mira Estamos cerrando la playa con la policía Vaya operación Vaya macro operación, chaval Atropella esa Mira, mira, me ha atropellado el poli, eh Vaya macro operación Vale, vale, giramos, giramos Quieren que giren Quieren que giremos Vale, vale ¿Saben por qué? Porque la gente Los polis saben que la gente Hace más caso una ambulancia que un poli y se da la vuelta Venga, venga Argo, coronavirus Coronavirus Cuidado, coronavirus ¡Cuidado, tío! ¡Cuidado! ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! ¡Tío, coronavirus! ¡Eh, coronavirus! ¡Lávese las manos, señora! ¡Recicle! Digo, coronavirus ¡Qué guay! De verdad ah, que no suporto, ¿eh? ¿Qué hacías tú en el banco sentado? Desgraciado que hay cuarentena, que hay cuarentena, hombre Corre por ahí, hijo puta, a tu casa a esconderte Este, este, este, este, ¿Qué pasa, tío? ¿Qué? ¿Qué pasa? coronavirus no va contigo o qué? Pues toma PCR, PCR Y no te doy los resultados hasta dentro de 15 días pabilao. ¿eh?